a disfrutar este de pesca de pejerreyes en Irene, Laguna Mar. Esto es lo que pasaba. ¿Dónde día, Buen día Marcelo. Hola Pablito. ¿Cómo estás? Bien. Vinimos a relevar la laguna. Dona hay mar. zona A ver qué Stack. Pero, mira mirá las plateaditas que tenemos. Esta, tenemos una bolsa preparadita para la tarde. Claro. La empezamos ahora la mañana. Mirá una, mirá que plateada. Vivita, espectacular. Sí. Le agradecemos a, a Joselito Rodríguez, ahí en Buchar 2050, que lo, empezó la temporada de Laguna, los brinda las plateadas, y todo con colorante, lombrices, de todo un poquito, para, para tentarlo al pejerrey hay que traer de todo un poquito. y un con colorante, plateadita de varias medidas eh, y de un poquito así que regresemos Joselito. flote bien a flote y ahora estaba sacando él se ve que a medida que va calentando el agua el pescadito se va levantando y, y picaba pero bueno tenemos toda la tarde tenemos un montón hay, hay gente ¿eh? hay cuatro o 5 autos así que tenemos para seguir filmando y pescando un día hermoso hermoso ¿qué hermoso el día lo que pasa es que todavía hace mucho calor sí, son sí. las 11 de la mañana a las 3 de la tarde me parece que viene el chapuzón <risa> <risa> así que bueno Gustavo le agradecemos Joselito. 2050 plateadita de primera ¿eh? Bien. Mira mirá que... Muy bien, que rey. ¿La verdad? Bonito, y ahora sí, ¿no? ¿La verdad? ¿La ¿Qué estamos por hacer? Un tiro, unos bistecitos. Bien, bien. Poquito, morrón. Está bien. ¿Vale? Dale. Bueno Gustavo, mirá. Ya tenemos todo preparado. Un sacrificio. ¡Oh, <risa> mirá! Es lo que es esto? Esto es una belleza. Mirá cómo está. Ya está todo casi cocinadito. Niñoncito, mirá cómo hace. Niña. Arrima, mirá. ¡Ay ma! Mirá. No. Eh. Ya está todo cocinadito. parrilladita de primera. Mejor imposible. Le agradecemos como dijimos hoy a nuestro amigo Quique Godoy, carnicería Quique, que los brinda al equipo Pasión por la Pesca. Esta es importante, riquísima, eh. Parrillada. Sí. La, por, la próxima. La noche estuve hablando con Julián, Julián y la va a cocinar él dijo, ¡oh! estés mirando, eh, la va a cocinar él. Así que bárbaro, recién estuvimos con unos chicos también de Tres Arroyos, hay tres o cuatro autos. Eh, Isaac, el propietario, los había dicho, hay que pescar a la mañana o después a la tarde levanta las temperaturas, como todavía estamos. El calor bárbaro el calor. va a ser 28-30 grados. Eh, el pescadito se debe ir para el medio, está un chico, después lo vamos a filmar que está con un caya en la laguna adentro, pero si tiene respuesta los vamos a dar cuenta que el pescadito se va para adentro. Sí, sí. A la mañana está acá a la orillita, y a la tarde se va para adentro. Así que vamos a comer y vamos a seguir buscando a ver dónde lo podemos encontrar. En la cola van a estar. Sí, sí. Dale, Marcelo. Dale, mira lo que es. ¿Eh? Mirá cómo estaba canchadito le di un besito <risa> ¿Eh? buenísimo amigo a ver pará Mirá, pará. Mirá. Mirá. pero que qué lindo, lindo. Mirá. chiquitito ¿no? que qué qué qué linda qué lindo pesca no? linda linda, linda, linda, linda, Bien. Estaba mejor... A la tardecita eh, se planchó, ¿verdad? Parece un lábado, barato. Sí. Ahora sí. Contamos un poquito, ¿qué línea usaron a fondo? No, tuve una línea de X15, no sé qué nada, y después seguí tirando todo a fondo. A fondo. A fondo. A fondo. ¿Y, ¿Y carnada? Carnada, usé una plateadita, ajá. Y, y en todo salado. Buenísimo. Buenísimo. Sí, Buenísimo, ¿eh? sí. Esta pelota está muy suave para la pesca, no sé si este casi no pesca. Lo que pasa es que recién va a empezar la temporada. Todavía estamos muy apurados. Sí, sí. que llovió porque el calor que hacía... Sí, estaba bravo. No, pero oh, Gallego! ¿Cómo andás, amigo? Bien, gracias a Dios. Bien. Buenísimo. ¿Disfrutando de la pesca? Disfrutando de la pesca, sí, sí. Buenísimo. Sí, sí, sí. ¿Te cocinaron aquello o cómo fue el asunto? Sí, sí, aquello, ¿Ah? sí, aquello me no, Aquello está en la pomada acá en esta laguna. Sí, sí. sí. Buenísimo. esto van a parar al sartén, tiene no tienen eh. Sí, unas milanesas me parece. <risa> buenísimo. Me está esperando la, la señora para comer milanesas Bu que... Buenísimo, la primera vez que venías, ¿no? ¿cierto? sí. La primera vez que vengo acá a esta laguna. La verdad que está, está bárbara ahí. Está lindo, ¿no? Sí, bueno, Limpito. Está hermoso, sí. Eh, pasamos por agua hoy. <risa> Qué tormentita, ¿no? Nos aguantamos un chaparrón, <risa> pero bueno, eh, vale la pena. Cuando uno le gusta la pesca, Ajá. ¿sí? Bien. menos bien. Con anzuelo musta de 1-0, está ideal para este por este porte. Buenísimo, eh, eh, qué lindo, lindo animal. Buen lomo tiene. Este es más grande, ¿eh? buenísimo. Muy bien, 520 gramos. ¿520? ¿Eh? Oh, está bárbara, está buenísima. Eh, mucho pejerrey, un pejerrey de 350, 400 gramos, lo más grande, algunos más chicos, dientudos. Eh, muy linda, la verdad que el propietario, Isaac, nos dijo que ya la quería habilitar. Nosotros vinimos a hacer relevamiento, ya había gente, había gente que se iba a quedar a la noche. Hablando con, eh, con Isaac, que tiene el concesionario de La Laguna, te podés quedar a la noche nosotros le vamos a pasar los números de teléfono al, al, al, abajo de la nota para que ustedes lo llamen eh, está habilitada sábado, domingo y feriado eh, de, de 8 de la mañana hasta la tardecita eh, la laguna no se seca no, no, no baja el nivel, bajó muy poquito pero se nota que le falta agua pero está muy linda así que una laguna cerquita, una laguna para ir a disfrutar en familia, limpita eh, está buenísimo así que le agradecemos a Isaac y a la laguna Dona y Mar por el... Dejarlo ir a la laguna y ya vamos a volver, como hablamos, para ir a hacer una pesca de, de embarcado. Estábamos hablando con él que no sabía si hacer, dejar entrar dos embarcaciones, porque una laguna chiquita. Pero... Bueno, ahí estaba, eh, la primera vez de este 2021. ¿Por qué le digo? Porque, bueno, vamos a empezar ahora de a poquito con la laguna. Estuvimos el otro día en Laguna La arenera y ahora le tocó el turno a Laguna Dona, Dona y mar en Irene. Esta laguna rinde muy bien en esta época, marzo y abril. Y al burril le fue bastante bien. Así que bueno, por ser la primera vez, una laguna que siempre se mantiene vigente y siempre tiene buen pejerrey. Espero que la disfruten y ahí figura el teléfono en pantalla para que ustedes lo puedan este, compartir y anotar. Pausa.